Señores, está saliendo de la mano esto del tema de, del toque el toque de queda. Ya inició el primer cacerolazo en contra el toque de queda. Hay muchas personas están en, en contra del toque de queda. Varios sectores del Distrito Nacional manifestaron su apoyo a la protesta en contra del toque de queda, medida impuesta por el gobierno para contrarrestar la propagación del COVID-19 los caselorazos fueron métodos utilizados para expresar el descontento de los dueños de negocios nocturnos y ciudadanos en general que se han visto afectados por las restricciones. Sin embargo, los usuarios de redes sociales criticaron esta acción ya que demuestra que algunos solo piensan en sus intereses y no a la salud colectiva en, menos, en momentos en que los casos de COVID aumentan debido al teteo, fumeteo y de una parte de la aprobación durante Navidad y Año Nuevo. Vamos a ver, vamos a ver ese video, señores. da pena señores todo cacerolazo porque quiten todo que de queda aquí la gente no tiene criterio no tiene vergüenza pero hasta que a usted no se le muere un familiar muy que muy, muy, muy querido muy usted le importa lo del otro usted lo que quiere es ganarse su cuarto truene yo vente yo mismo yo Personalmente, Neto Flopa, Patarima, está de acuerdo que se le busque otra medida que no sea el toque de queda. Pero si esa medida aún no está, se tiene que mantener el toque de queda. Pero hay otra forma de flexibilizar, otra medida. Pero no es que usted vaya a andar por su cuenta. Porque ese es el problema de, de varios dominicanos, de alguna parte de la población que no tienen educación, que le importa más beber que otra cosa. Entonces, los que están enfermos, que se lo lleve quien lo trajo. Y los que están en los hospitales con, con turno de 24 horas, los enfermeros, las enfermeras, los doctores que tienen que coger esa lucha con usted. Entonces, cuando llegan a un hospital, esos que están con este teo, cuando llegan a un hospital, quiere que lo atiendan obligado. Y cuando ellos digan, el gobierno tiene que sentarse con todo su equipo y buscarle un bajadero a esta situación. ¿Por qué? Si la policía no se mete a los barrios marginados de este país, puede poner usted el toque de queda a las, a, la, a, a las 10 de la mañana. Y van a seguir lo mismo. El problema está que no se meten a los barrios. Las autoridades no se meten, no hacen vida a los barrios. Los organismos salud pública, el ejército, la policía nacional, tiene que meterse a los barrios. Que no es en la avenida, ni en zona céntrica, que está el teteo, el fumeteo y bailoteo, está en los barrios. Atención, en general, en los barrios es que está el desorden, la casa que venden cerveza. Entonces, no es a los que cargan caja que transitan de noche, que hay que meter preso. Es el que, que hace el desorden en esos sectores, en esos barrios, que hay gente mayor, que hay personas que no van con el teteo, el fumeteo, el bailoteo. Y no están huérfanos de autoridades. La policía, la Armada de la República Dominicana, el ejército, tiene que ponerse los pantalones y meterse, hacer vigilia en esos sectores. No, usted pasarle por ahí afuera y dejar que esa gente se lo lleve quien lo trajo, porque como ustedes dicen, esto es un país que tiene orden. ¿Eh? Entonces debemos la autoridad de no quitar el toque de queda, usted es lo que quiera andar por su cuenta, muchos empresarios quieren andar de su cuenta, abriendo, diciendo, está bien. Que abran, yo estoy de acuerdo, que abran de noche, pero con una medida que la cumpla y que no la cumpla, que lo pague drásticamente. Usted quiere abrir su bar. Su bar ábralo, a usted le dice tres mesas. Yo le pongo dos guardias ahí en la puerta. Tres mesas, maná. Si usted incumplió con eso, a la fiscalía, al Ministerio Público de una vez, que lo pongan a firmar como un delincuente. Yo no ha visto ese desorden en otros países. Aquí nada más, eso da vergüenza. Pues mucha gente lo estoy discutiendo, que esto que lo es. Pero cuando empezó la pandemia estaban asustados y cogiendo las cédulas que estaban dando. Y cogiendo las ayudas. Y ni, salía. y ni salían, tranquilito, porque estaban asustados. Entonces, el que no ha vivido una situación de COVID-19... O que se le ha muerto algún pariente de esa enfermedad. Tiene la cabeza hueca. Que quiere que suelten a todo el mundo. Van a caer como pollo. Estamos claros, estamos claros. Ha subido el contagio. Es decir, que el toque de queda está faciando. Entonces vamos a buscar otra medida. No es que ustedes lo van a soltar como los locos. Es otra medida. El eh, que usted lo vaya sin mascarilla, métale dos palos. Los cascos negro antes nadie tiraba una piedra. Quedaban con una macana que te abrían. Ustedes eh, me excusan, pero que aquí, aquí no somos chiquitos. Aquí no son los niños que están con el teteo y los chucheros. En los barrios, haciendo y deshaciendo. Yo conozco personas que se levantan a las cuatro y media de la tarde. Y de ahí arrancan a beber. A algunos policías, transportando gente por uno y medio, doscientos pesos, ya a ustedes le subieron. A ustedes le subieron su sueldo. Usted tiene que dejar ese macuteo que usted tiene. A algunos policías. Algunos. Tienen que dejar ese macuteo ya de que por trescientos llevo una gente y toque de queda. No. Ya a ustedes le subieron. Usted no quería eso, le subieron su sueldo. ¿Usted entiende? El que se lleva de la gente aquí, no. Pero para ser presidente aquí hay que tener tres cabezas. Entonces usted no quiere este país. Usted tiene que moderarse y ponerse las pilas como es. Pienso yo.